Editar esos videos de las vacaciones es más sencillo de lo que se imagina. Podemos quitar partes innecesarias y poner algo de música de fondo. Hoy vamos a aprender a hacerlo en la computadora con el programa Shotcut. Shotcut es un programa libre y gratuito disponible para Windows, Mac OS y Linux. Si desea aprender a hacer la edición en un teléfono móvil o tableta, tenemos un video que le explica cómo en este mismo canal. No olvides suscribirse. Una vez que hayamos instalado Shotcut en nuestra computadora, pues procedemos a abrirlo. Veremos una interfaz como esta. Lo primero que nos va a pedir para iniciar un nuevo proyecto, pues es el directorio donde vamos a guardar nuestros proyectos. Yo voy a dejar el predeterminado y procederé a nombrar mi proyecto. Shotcut lo que hará es que va a hacer un directorio llamado, en este caso mis vacaciones, dentro de, las carpeta, dentro de la carpeta proyectos y ahí es donde va a añadir todos los archivos pues, relacionados. Por último antes de crear nuestro proyecto vamos a elegir el modo de video, podemos elegir por ejemplo Full HD, por ejemplo un formato cuadrado que sirve para Instagram, pero en mi caso lo voy a dejar automático, Shotcut lo que hace en este caso es que toma la resolución y los cuadros por segundo del video que yo grabé con mi teléfono y los aplica al proyecto de manera que queda con una calidad similar a los videos originales, entonces procedo a darle inicio aquí ya podría añadir clips de video para poder editar pero antes de eso vamos a hacer una configuración adicional vamos a ir a preferencias, a proxy y vamos a marcar esta opción usar proxy ¿Qué significa usar proxy Shotcut lo que hace en este caso es que toma los videos que añadamos y genera una versión de menos resolución para poder trabajar de una manera más fluida Normalmente las computadoras, a menos que sea, tengamos una computadora muy poderosa, va a tener dificultad para editar los videos en alta definición. Entonces, solo para la edición, vamos a trabajar con videos de baja resolución. Una vez que exportemos, va a tomar los videos de alta resolución y pues va a generar eh, videos en alta calidad. O bien, entonces pues ahora sí podemos añadir nuestros clips para trabajar. Yo los había descargado aquí en mi computadora. Entonces lo que hago es que simplemente arrastro y lo suelto aquí, en la lista de reproducción. Puede que tarde un poco añadiendo los eh, videos, sobre todo ahora que marcamos la opción de generar un video de baja resolución. Pero una vez que añadamos, vamos a ver que aquí, entre paréntesis, nos pone proxy, lo que significa que ya está procesado ese video, y ya podemos comenzar pues, a trabajarlo. Vamos a añadir un video más agarro y suelto y vamos a añadir otro más de la misma manera lo suelto en la lista de reproducción como verán aquí a la derecha nos va indicando las tareas que va ejecutando en este caso son las tareas de generar los videos a baja resolución así que va a esperar unos segundos bien ya tenemos nuestros primeros videos para trabajar entonces qué hacemos para poder editarlos lo que hacemos es que vamos a tomar el video y lo vamos a arrastrar aquí abajo a nuestra línea de tiempo aquí es donde vamos a decidir en qué orden van los clips eh, en qué punto comienzan y en qué punto terminan y además otras opciones voy a añadir este también bien y añadamos este también aquí yo puedo arrastrar el cursor al inicio y puedo hacer una prueba para ver cómo se va viendo el video. Perfecto. Ya tenemos nuestros primeros clips. ¿Qué más podemos hacer? Podemos recortar esos clips. Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo este. Yo quiero que comience más o menos por aquí. Y termine tal vez por aquí. Uh -huh. Entonces la primera manera de hacerlo o una de las maneras de hacerlo es poner el cursor en el lugar donde queremos recortar y presionar este icono que está aquí este icono nos va a dividir nuestro clip en dos clips Entonces yo puedo tomar el clip que ya no quiero utilizar y darle clic derecho para seleccionar la opción eliminar listo el clip ahora comienza en el lugar donde yo quiero que comience cuál es la otra forma de hacerlo yo puedo agarrar los bordes y arrastrarlos. Como verán, cuando yo pongo el cursor en el borde, me va a cambiar lo que significa que puedo arrastrarlo. Va a poner una línea verde al inicio y una línea roja, indicando que estamos agarrando el final del clip. Entonces simplemente hago clic y arrastro ese borde. Por ejemplo, yo quiero que termine aquí. Ahora bien, ya tenemos recortado nuestro clip a la duración que queremos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos añadir por ejemplo música como les indicaba para eso yo había descargado algunas canciones que tengo por aquí por ejemplo esta o esta otra ¿Les gustó esa? bueno lo añadimos arrastrando nuestro archivo aquí a nuestra lista de reproducción aquí ya podemos comenzar a trabajar con ello pero para eso vamos a añadir una nueva pista en nuestra línea de tiempo les muestro cómo. vamos aquí a este menú de hamburguesa vamos a operaciones de pista y añadimos una pista de audio escogemos añadir pista de audio como verán aquí abajo tenemos una nueva pista donde podemos añadir en este caso pues audio voy a arrastrar esta pieza y la voy a poner aquí. Vamos a probar nuevamente. Bien, ya tenemos música en nuestro video. Es hora de hacer nuestra primera prueba de exportación. Voy a poner el cursor aquí y tal como les enseñé voy a recortar esta pista de audio primero la seleccioné y hasta que ya no la quiero le va a dar eliminar entonces vamos a exportar esta primera prueba para ello voy aquí al bot botón exportar hago la salvedad ya que exportar lo que va a hacer es generar un video que podemos utilizar en facebook, en youtube en nuestras redes sociales en nuestro teléfono por ejemplo eh, ya en una versión que puede entender la mayoría de los eh, reproductores de video. Cuando seleccionamos esta otra opción, guardar, lo que hacemos es que guardamos el proyecto. Es decir, cuáles clips utilizamos, dónde comienzan, dónde terminan, cuáles pistas hay, etcétera. Eso se va a guardar en el directorio que creamos o que creó Shotcut al inicio cuando iniciamos un proyecto. Por ejemplo, en este. Entonces volvemos. Eh, ya guardé que de hecho es muy importante hacerlo pero ahora lo que voy a hacer es exportarlo para tener ya un video de cómo se va a ver presiono aquí exportar y aquí eh, me ofrece varios perfiles o varios valores yo voy a utilizar es decir no voy a tocar nada y voy a ir directo aquí a exportar archivo voy a irme al directorio eh, que acabo de crear para este proyecto, mis vacaciones eso por cuestión de orden entonces vamos a ponerle prueba uno, y le voy a dar en el botón guardar se va a añadir una nueva tarea aquí a la derecha que va a comenzar pues a eh, procesar o renderizar nuestro video, esa tarea puede ser un poco larga sobre todo si tenemos muchos videos y a mucha resolución, entonces en ese caso lo que vamos a hacer es esperar pacientemente una vez finalizada la tarea pues vamos a ver cómo quedó nuestra primera prueba Parece que todo va bien, así que voy a continuar editando Puedo volver a ver esta reproducción Presionando este botón aquí, no se ha perdido Aquí sigue